Este tutorial lo dedicaremos a dos tipos de archivo muy especiales, las carpetas comprimidas y los accesos directos. También le sacaremos jugo a las Champ Lists para agilizar nuestro trabajo. Creemos una carpeta comprimida en documentos y comentaremos sus peculiaridades. Con el menú contextual elegimos Nuevo, Carpeta comprimida en Zip. Vemos que en su icono aparece una cremallera, Zip o Zipper en inglés. Le damos un nombre. Archivos de texto comprimidos. Este tipo de carpeta ocupa menos espacio en el disco de ahí su denominación, y aunque funciona prácticamente igual que las carpetas que ya conocemos, existen dos diferencias importantes, no podemos crear ni guardar archivos directamente en una carpeta comprimida, y los archivos que eliminemos de ella se borran permanentemente. En realidad se trata de un archivo especial de tipo zip que Windows muestra como carpeta para facilitarnos el trabajo. De hecho, si activamos las extensiones de los archivos desde el menú Organizar, Opciones de carpeta y búsqueda, la ficha Ver, Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos, veremos el punto zip, en la carpeta comprimida. Vamos a comprimir nuestros textos copiándolos a archivos de texto comprimidos. Abrimos la carpeta archivos de texto. Los seleccionamos y los copiamos. A continuación, buscamos en documentos la carpeta comprimida, voy a abrirla, y los pegamos. Podríamos cortarlos si quisiéramos quitarlos de su ubicación original. Haremos lo mismo con las imágenes. Creamos una carpeta comprimida con el nombre de Archivos Gráficos Comprimidos. Abrimos la carpeta Archivos Gráficos, los seleccionamos, los cortamos, Perdón, los copiamos y los pegamos en la carpeta comprimida que acabamos de crear. Si comparamos el tamaño de las carpetas comprimidas con el de las carpetas normales, veremos que las primeras ocupan menos espacio. Para poder ver el tamaño de las carpetas, hemos de acceder a sus propiedades con el menú contextual. Abrimos ahora las propiedades de la carpeta comprimida y comparamos el espacio en disco que ocupan. El tamaño en disco me indica que son 16 kilobytes la carpeta normal, mientras que el tamaño en disco de la carpeta comprimida ocupa 4 kilobytes. Una aplicación práctica de las carpetas comprimidas es usarlas en el correo electrónico para enviar muchos archivos adjuntos o de gran tamaño, especialmente si nuestro programa de correo no nos permite adjuntar carpetas normales. Para extraer los archivos de las carpetas zip, Podemos hacerlo copiando o cortando y pegando, pero si contienen muchos archivos es mejor usar la opción extraer todo del menú contextual. O bien, si abrimos la carpeta zip, podemos clicar en el botón extraer todos los archivos. Los archivos extraídos de esta manera serán una copia del contenido de la carpeta comprimida. Veamos un ejemplo con los archivos gráficos comprimidos. Clic en examinar. Para elegir el destino, clic en escritorio. Si nos interesa descomprimirlo en el escritorio, aceptamos y por último Extraer. Si no queremos tener esta nueva copia de los archivos en el escritorio, los eliminamos. Voy a hacerlo usando un atajo del teclado, la tecla Suprimir, lo selecciono, al pulsar la tecla Suprimir aparece el mensaje de confirmación. Y aquí pulso Intro para elegir Sí, la opción predeterminada. Lo que nos puede ir bien en el escritorio es tener accesos directos a carpetas, archivos o programas que utilizamos con más frecuencia. Creemos un acceso directo a la carpeta Archivos de texto. De menú contextual, elegimos enviar a, escritorio, crear, acceso directo. Hagamos lo mismo con archivos gráficos. Cerremos documentos. Vemos que los iconos son idénticos a los de las carpetas, pero incorporan una flecha. ¿Qué ocurre si hacemos doble clic sobre los accesos directos? Efectivamente, se abren las carpetas a las que hacen referencia, ya que esa es la función de un acceso directo, abrir un elemento que se encuentra en una ubicación diferente si estas carpetas fueran las que utilizamos con más frecuencia en nuestro trabajo nos vendría muy bien tenerlas a tiro de ratón. Ahora bien, ¿qué ocurrirá si elimino un acceso directo? Eliminamos los que acabamos de crear y vemos que el acceso directo irá a la papelera, pero los archivos o las carpetas reales se mantienen en su lugar. Enviemos otro al escritorio, pero en lugar de una carpeta lo haremos de un archivo. Por ejemplo, el Trabalenguas. Repetimos el proceso y ahí lo tenemos. Habréis notado que en el menú contextual hay una opción llamada Crear Acceso Directo. La podemos usar, pero el acceso directo se creará en la misma carpeta donde se encuentra el archivo. Por lo tanto, a menos que lo movamos a otra ubicación, su utilidad es nula. Los accesos directos no solo pueden abrir carpetas o archivos también programas y unidades de almacenamiento. Probemos con la calculadora. En inicio, todos los programas, accesorios, calculadora. Ahora tenemos un acceso directo a la calculadora que abre ese programa. Vamos a equipo porque voy a crear un acceso directo a mi disco duro. Fijaos que en el menú contextual no aparece la opción de enviar a, así que tengo que clicar en crear acceso directo, que solo en este caso concreto de una unidad de almacenamiento lo dejará en el escritorio. Si habéis seguido este curso desde el principio conoceréis la opción de anclar programas que tiene una utilidad parecida a la de los accesos directos. La diferencia radica en que en la barra de tareas y en el menú inicio podemos colocar accesos a programas, no a carpetas, a otros archivos o a unidades de almacenamiento. Bien, es hora de saltar, nunca mejor dicho, a las Champ Lists, que, traducido literalmente, significa listas de salto o listas para saltar. De hecho, eso es lo que nos permiten saltar, acceder a aquellos documentos, programas o carpetas usados recientemente. Las Chant del menú Inicio aparecen a la derecha de los programas al colocar el puntero encima, tanto si están anclados como si no. Nos permiten abrir con un clic los últimos archivos con los que hemos trabajado. Las champ lists de los programas en la barra de tareas, estén anclados o simplemente abiertos, se activan al clicar con el botón derecho y también nos permiten acceder a los últimos archivos abiertos. Ahora bien, las listas de la barra de tareas disponen de más opciones que las del inicio, como la de abrir una ventana nueva del programa o cerrar todas las ventanas de ese programa. Además, las opciones cambiarán según la naturaleza del programa. Por ejemplo, en el explorador de Windows nos muestra carpetas. En el reproductor multimedia nos permite reproducir archivos y en el champ list, la champ list del navegador de Internet contiene Páginas visitadas. Los elementos de las chamlist se pueden dejar fijos anclándolos en el menú con la chincheta que hay a la derecha. Eso sí. Si hemos movido o eliminado el elemento, Windows no lo podrá abrir y nos avisará de esta circunstancia. Hasta aquí hemos llegado en este tutorial pero os invito a que os convirtáis en expertos a huesos y a que conozcáis las muchas posibilidades de la opción propiedades. Todo esto en la próxima entrega.